Hola, buscadores. Me han hecho una pregunta que ya la había contestado hace tiempo, pero puede ser interesante volver con otras palabras a explicar, pues a contestar esa pregunta. ¿Qué es el tarot ARC? Bueno, como seguro, seguramente ya sabéis, hay montones de tarots diferentes. El tarot original, que no todo el mundo conoce, ya se llama Tarot de Marsella con diversas variantes, y luego, pues, hay un montón de tarots diferentes que se apartan de la línea de tarot, el, o sea, dentro del tarot hay el tarot egipcio, etc., hay muchas variantes, ¿vale?, pero aparte de eso, desde hace un tiempo han ido apareciendo barajas de cartas tipo tarot, pero de, de temas muy diferentes, el tarot de los maestros, el tarot de los ángeles, ¿vale?, hay montones de tarots. En el caso del Tarota RC, digamos que lo diseñé yo, es un diseño que hice yo. Bueno, no, voy a ser sincero, no lo hice yo, me lo dictaron. Tampoco es para darme ni, ningún... Oh, qué, qué, qué bueno que eres diseñando o cosas de ese estilo, ni mucho menos. Simplemente, eh, bueno, ocurrió que en un verano en concreto, hacía mucho tiempo, unos cuantos años, sí, pues me despertaba por la noche, la, la madrugada, con la imagen de una carta del tarot, de un tarot, concretamente, una carta, y no lograba dormirme hasta que me levantaba, me ponía en el ordenador, la dibujaba, la diseñaba, y cuando la tenía más o menos terminada, me venía a sueño y me volvía a dormir. Y eso pasó durante 40 días, bueno, 40 noches en este caso. Y bueno, de ahí salió un tarot, que al principio yo mismo, una, una baraja de cartas, ¿no? al principio yo mismo no entendía ni de qué servía o para qué podía saber, hasta que me di cuenta de que eh, podía ser útil para mis clases. No como tarot adivinatorio, ni mucho menos, sino como eh, explicatorio. Porque cada carta era un resumen de uno de los símbolos astrológicos. Pues, por ejemplo, había la carta de Aries y allí estaba una serie de dibujos. Que representaban la energía de Aries y ayudaban a entender el signo, re, el planeta regente, la energía de fuego, etc. Ayudaba a repasar o a recordar fácilmente, como si fuera una chuleta, pues, los diferentes elementos astrológicos. Y así es como yo lo empecé a recomendar para, digamos, a mis, mis alumnos que estudiaban astrología. Bien. Al cabo de un año me volvió a pasar algo parecido, pero en este caso me salían otras cartas, sí, pero en este caso eran sobre los rayos y sobre los chakras. Así que finalmente terminé con un mazo de cartas donde había un buen montón de cartas sobre la astrología, elementos astrológicos, otro sobre rayos, este era mucho más, más corto, y otro sobre los 12 chakras. Y bueno, me quedé con un mazo así que, insisto, lo usaba para los alumnos que estaban estudiando o Astrología o Rayos o Chakras. Uno de mis alumnos me dijo, ah, pues si esto es un tarot, puede servir para tirar, para hacer tiradas adivinatorias. Y dije, quizás sí, desde luego, yo no lo he pensado. A mí no se me ha ocurrido hacerlo. Yo no uso normalmente el tarot, uso muchas herramientas, pero el tarot es una de ellas que no, aunque sé. Sí, porque estudié sobre el tarot hace ya bastantes años, pero no lo suficiente, ni tampoco es mi tendencia a usar el tarot. Simplemente, no es que lo esté criticando, ¿eh? simplemente eso. Y se lo dije a sí mismo, a este chico, pues, si quieres, tú mismo pruébalo, si te va bien. Y empezó a usarlo, primero probando, probando, probando, y luego, de hecho, ahora es uno de los <ríe> buenos tiradores de, de tarot, o de, de, haciendo tiradas de interpretación, pero usando única y exclusivamente mi tarot ARC. ARC significa Astrología, Rayos, Chakras, nada más, ¿vale? No, no es arcano, es ARC, Astrología, Rayos y Chakras. Entonces, después de él han venido otras personas que lo están aprendiendo. Tengo un curso que lo puse en mi... Tanto en una parte de mi curso gratuito en Internet como uh, una parte, digamos, de curso profesional de pago en mi página web. Y a través de estas herramientas hay varias personas que lo están usando como un tarot. La palabra adivinatorio no me gusta porque no lo usan a nivel de adivinación, pero sí a nivel de aconsejar, de asesorar. Y ahí es donde yo también al final intervení y decidí usarlo. Entonces, en muchas de mis reuniones, cuando hacemos alguna algún evento, donde se reúne gente, etcétera, pues yo mismo les hago alguna tirada, pero de una sola carta de asesoramiento. ¿Qué es lo mejor para ti a partir de ahora según tu alma? ¿O qué es lo que tu, tu alma te recomienda que hagas? Cosas de ese estilo, de tipo evolutivo, no para predecir si te va a tocar dinero o si vas a tener muchos churumbeles, ¿de acuerdo? Eso no lo uso yo, ni me interesa para nada, ni lo recomiendo a nadie. Pero bueno, mmm, Está teniendo cada vez más, <risa> hay más gente que está interesada en ese tarot y yo no lo, he, no lo he publicitado. Está en mi página web, lógicamente, como todo lo que hago, por si a alguien le interesa, pero nada más. Y bueno, pues está teniendo bastante éxito y ya os digo, este chico concretamente, el Samuel, uh, yo lo recomiendo ¿eh? si estáis dudando en alguna cosa para que os aconsejen de una manera simple, concreta. Um, ya sabéis que yo puedo asesoraros con astrología numerología, pero astrología completamente lo puedo hacer, pero es más mm, detallado y más amplio una carta anual, por ejemplo, y en cambio una tirada de tarot es algo rápido, sencillo y puede ser muy, muy, muy puntual, o sea que que lo sepáis, bueno, simplemente estoy orgulloso de haber hecho el tarot ARC, pero insisto en que eh, orgulloso de haber perdido unas cuantas noches eh, simplemente haciendo caso de lo que sentía. Yo no oía voces, eh, ni las he oído nunca, pero sí tenía esa idea de, bueno, tengo, me despertaba con una imagen que no me dejaba dormir, le daba vueltas a la cabeza y ahí pues lo fui plasmando. Y luego lo he pulido un poco, mejorado un poco, pero básicamente es lo que yo recibí. Espero haber resuelto esa duda que tenías. De acuerdo, si queréis, si tenéis dudas o preguntas, pues en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.